gente! ¿Qué tal estamos? Soy Mariguato y chicos, ya bienvenidos a este nuevo video eh, Como saben, en realidad para el día de hoy tendría que estar presentando el segundo episodio de Universo Mirachi Pero según como le fue al video, pues tendré que comenzarlo después, o sea pues, Son cosas pues, según la claridad del video Pero en fin, ya había dicho hace creo que dos o tres videos que tenía que, que iba a hacer la review de este Shredder el shader de Chocapix, que es un shader que me ha gustado mucho. Pero primero que todo, les dejaré la semilla este mapa en pantalla. Que directamente exponemos aquí abajo y venimos aquí. Y nos encontramos con una hermosa Meadow en una montaña supremamente alta, amigo. Estoy con los mods justo, o sea, para que vean que estoy con, aún estoy con los mods de Revelar Mobs, Waystone y Supercaster Backpack y Govar 2. Y soy un nuevo, o sea, me creé un nuevo así, ¡pum! listo. Ya no, vean, la semilla está hermosa. Voy a hacer un mini review de las semillas. Si subimos, van a encontrar. Pum, o sea, los animales pueden cambiar según todo. Entonces, pues no diré que son. Vengo aquí, ahí están. Entonces, si venimos por aquí, aquí abajo hay una rabin con una dripstone cave. A la madre, esta semilla está buena. Me gusta la semilla, amigo. Mira, y si bajamos por aquí, aún hay más. Dios, se va a ir una santa barbaridad de semilla, amigo. Bueno, ya la tienen aquí. Gente, les sirve justamente con los mods, pues que yo, yo, yo les di el otro día, la otra vez que les recomendé bastantes mods. Ya me expone si me hago barra kill en ese preciso, no espera, no, no barra kill, no. barra kill en ese preciso momento. Me quileo, aquí morí y ahí morí y pone aquí. Es subir esta montaña prácticamente. Es una santa, pues, barbaridad. Es increíble todo lo que haya que mirar. Mirar, mirar, todo esto. Es que la montaña se puede entrar. Es que por aquí, ahora bueno, aquí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Pero mira, una esmeralda que nunca nos viene nada mal. Pues sacaron una foto con ella. Pero bueno, gente, les voy a hacer la mini review de este shader. Es un shader en serio, demasiado bueno, ok. Este sería como un top de shaders Podemos ver literalmente un montón de, de ores Hasta los ores diferentes Voy a subir aquí a la montaña Se ven de una manera bastante bonita ¿okay? Mira, Voy a subir aquí y acá Mira, Se pueden ver de una manera hermosa Más los ores como los que brillan ¿okay? Los ores que brillan. Voy a buscar una C lantern, Que es lo que normalmente busca Una Glossom, Efectivamente, Aquí está Voy a buscar algo que genere partículas Como esto voy a ponerme el pop otra vez normal voy al sea lantern y el glowstone voy a venir por aquí aquí creo que ya no hay nada más eh, efectivamente ya no hay nada más ah bueno pues bueno una está aquí del del mod que o sea no viene nada mal voy a hacer una mini cosita y voy a ver el beacon obviamente o sea, uno quiere ver el beacon las lanterns lanterns obviamente una, mira, una jack O Y una antorcha obviamente O sea, son cosas que a la gente le gusta ver, ¿no? Voy a hacer un mini beacon aquí Primero que todo, voy a hacer el mini beacon Ya, eso, yo creo que me, me iba a quedar como pendejo ahí Voy a ponerme aquí, pam, pam Ya, o sea, no es necesario, solamente es para ver, ¿no? Entonces voy a poner un montón de antorchitas por aquí Voy a poner unas lanterns por aquí a ver qué tal se ven. ¡Wow! Oye, mira, incluso que se va a hacer de noche. No, no, no, no en tanto rato. Y las Jack o Ahí está. Pues. Ah, cierto que estoy en aquí. Y listo, gente. La verdad, para mí la, todo se ve muy bonito. todo que hasta con las mismas animaciones, gracias al shader. La, la, primero que todo, las animaciones. Hay animaciones para el shader. Los bloques se ven supremamente bonitos Y miren que si uno mira directamente a, al sol No, o sea, a mí no me encandila mucho Y mira, voy a apagar la luz que tengo aquí Que tengo una luz, o sea, dinámica para ver todo esto Apago mi luz Miro al sol Y no me encandila No me encandila, la voy a prender No me encandila la luz O sea, la luz del sol no me encandila Entonces voy a poner time, set, night Y pum oh, Time, set, at añadir mil ¿sí? hasta que desaparezca aparezca eso. Este. eso listo como puedo ver las lanterns y las glow, la glowstone dios y la jackolan la digo la, la glowstone Fuá, buenísimo aquí el faro se ve hasta la luz dinámica se si me nota lo, las antorchas mira esta nueva lumbre ¿O okay. qué? ¿Están alumbrando o okay? qué? Mira, estas alumbran Pero luego aquí, esta no tanto Ah, su luz es muy poquita Es muy poquita su luz O sea, comparado al nivel de luz Este da un nivel de luz Es que está el nivel de luz, aquí El nivel de... voy a buscarlo Que aún no lo encuentro, que extraño Ok, no está no está el nivel de luz, debería estar, pero por alguna razón no está. Ah, ya lo encontré. Nivel de luz, eh, light 15, what the fuck? Dice light 15, pero ni siquiera forma luz. Y acá dice light. Eh, que está light, light, light. Light, también 15, WTF Dice light 15, pero está ni siquiera la luz. Que poronga. Pero bueno, ya que. Y las. Oh, las Jacoba. Las Lanter, amigo. Fuah, las ya colores se ven re buenas. A ver, ¿qué otro bloque? ¿Qué cerca estuvo eso? Eh, pero bueno, voy a ir caminando. O sea, voy a volver a lo que es el, o sea, en la muestra del shader. Ok, se ve bonito. Se ve sumamente bonito en noche. En la noche se ve muy bonito. No se ve tanto, pero se ve muy bonito. Voy a poner barra at time. en la mil. No. Ahora, time, time, carry, game time. Game time. Bueno, no sé. Gente, el shader se ve muy bonito. Se supone que tenía que hacer una review más detallada. Pero, o sea, no sé qué mostrar. El, solamente muestro el... El... el Amigos, se me olvida el nombre. El shader... Sí, es sumamente bonito Está para las versiones 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 Aunque creo que también puede funcionar Para cualquier versión, como tal, está para esta Pero bueno, gente, también les dejo la semilla Otra vez la muestro aquí en pantalla Con Dios, todo lo que trae Esta semilla está mejor que la misma Del universo Mirachi What Dios qué santa barbaridad Y se nota bien, hasta se nota Cuando yo camino, digamos, por aquí sí mira mira, mira. Ahí está mi sombra Creo que esto no se ve en Minecraft normal Creo Sí, esto no se ve en Minecraft normal O sea, la sombra es solamente eh, debajo mío, pero no así Tan detallada Bueno, gente, prácticamente la review ya está hecha Voy a ir caminando eh, No direccionando el sol para no Matarnos la vista Y bueno, gente, sin nada más que decir Voy a ir en la dirección contraria Sin nada más que decir, yo me les despido Chao, chao